Buenas a todos, soy Roger Vedal, Ruche88, y estamos aquí haciendo un draw play comentado. Vale, así que vamos allá, a ver qué sale. Empezaremos dibujando la cara, y un poco de pelo así, y así. Parece que hace viento, Parece pero no sabemos si lo hace. Viento así. Estoy dibujando un poco rápido, para que también será un poco speedpan, así que no me sale muy bien. Y dibujar improvisadamente, me gusta más dibujar sin... tranquilo, sin hablar, sin que me miren. Así que si no dibujo bien no sé por qué dibujo el paraguas abiertos, se lo quería hacer cerrado. Bueno, quizás por el viento. Grabemos al viento bien así. Y luego con el Photoshop, más o menos ya está el dibujo. Y después con el Photoshop ya parecerá más realista o no. Empezaré dibujando tranquilamente, os enseñaré cómo dibujo yo, cómo es mi estilo, es un poco así. Es tirando a manga, pero realista. Bueno, a veces me sale más realista, otras veces me sale más tipo manga. En cuanto a los ojos y eso, solamente. Las manos es más difícil de dibujarlas. Me cuesta bastante. Sobre todo tienen que hacer gestos extraños. Bueno, ahí también también dibujo un poco realista. Que no se note tanto que... Puede ser un poco gordo. A veces es más o menos. A veces es menos. Los años también son un poco realistas. No sé si se verá. Yo no lo veo perfectamente pero en la cámara... El pelo así Parece un poco Alaska, ¿no? Creo Bueno, cuando era más joven, supongo Y estoy aquí haciendo este draw my play No, un este draw play Todo el mundo hace gameplays Yo hago game plays, de draw plays Draw play o lo que quiera. Yo hago lo que quiero, ¿vale? Con mi me apetecía hacer eso. Dibujar un poco delante de la gente. Bueno, no es un directo, pero... Como he dicho, no me gusta dibujar manos, pero se si tiene que dibujar. Le pongo cinco dedos y ale para, para Para No me complico mucho la vida dibujando manos. Las también me cuestan, así que dibujaré botas, que siempre las dibujo casi siempre en el mismo ángulo porque son más fáciles de hacer, pero también puedo hacer otras cosas. Y aquí tenéis el dibujo que con Photoshop y eso se arregla. Ah sí, me olvidaba, me olvidaba de una cosa, que es cuando dibujo por ejemplo niños o gente más pequeña que los adultos entonces sí que los ojos son un poco más grandes todavía. Esta no sé por qué le he ha hecho a los ojos grandes y normalmente los ojos pequeños. Bueno, los ojos son así. Cuando dibujo gente adulta los ojos son más cerrados porque son más de tristes, cansados, como se quiera decir. Son más ojos de adulto y los ojos de niños son más alegres. Entonces los dibujos más grandes, más abiertos, porque son más inocentes. Bueno, los ojos. Pero mi estilo es más tirante... a realista creo. Bueno, intento hacer manga, pero estilo de realista. Bueno. El, el estilo de debut un poco un poco realista, tampoco tanto esto sería un medio... Bueno, las orejas también son difíciles de hacer un poco raro los señores tienen la nariz más grande Puedo hacer diferentes tipos de nariz. Las señoras así punteo, un poco puntiagudas, como en el manga, a veces hago. Pero normalmente intento hacer narices pequeñas, así. Y sí, como esta. Y aquí los ojos pequeños, cerrados, pelo. y ahora eso así así así así y ya tenemos las labias en gordos mofletes así y ya tenemos un esquimado bueno esto es todo adiós